Continuamos nos hemos vuelto a hacer amigos. Esto es un poquito, eh, por darle salsa al debate, eh, porque no se me aburran ustedes, pero, pero al final casi casi nos hemos puesto todos de acuerdo. Vamos a ver si con el tema de la sequía nos encendemos eh, de nuevo un, un poquito. Antes eh, creo que les tengo que comentar. Eh, ah, mira, esto está, esto está bien, esto me lo han dejado, supongo que es un, que sin intención, porque creo que también lo, lo está colocando don Jesús Ángel Rojo, el presidente de esta cadena, se lo coloca al lado también en su, en su programa, y ya lo llevarán ustedes viendo varios días a mi lado, que me ha crecido aquí como una seta, y dirán, ¿esto qué es? Bueno, pues yo se lo cuento, de Staff Detox. ¿Han tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos? ¿Has terminado cansado?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 La mención limpia es un producto bueno, pruébenlo. A mí me lo ha recomendado Jesús Ángel Rojo. Verdes las va a segar porque yo no bebo. Vamos, he bebido cuando, cuando era más joven y como decía Sabina en la canción, viajaba en sucios trenes que iban hacia el norte. Ya Bien. prácticamente, ya uno ya está, a partir de los 50 ya no metemos ni miedo. Quiero decir lo que he querido decir. Y beber, pues una copita de vino y, y muy, muy de vez en cuando fumar, como no fumamos nunca. Estamos hablando ahora también en, en esta pausa de publicidad de, de los que siguen fumando y los que no. Yo creo que el último cigarrillo lo apagué en Radio España cuando tenía yo 20 o 21 años, o, o en la antigua y gloriosa Antela 3 de Radio, que podías fumar. Hacíamos, hacíamos boletines y estabas fumando ahí, porque esto era una tensión, boletines cada media hora y tal. Lo apagué y llevo 31 o 32 años sin encender un cigarro y no te tengo ninguna necesidad de volver a hacerlo. No sé si estoy fastidiando. Bueno, como ya está prohibida la publicidad del alcohol y del tabaco. Y va 14 o 15 años y poderse fumar en locales públicos, ¿eh? que parece que fue ayer. 15 años. sí, Son 15 sí, sí. años. ¿eh? se nos pasa la vida y seguimos aquí. Madre seguimos. mía, el seguimos, tiempo que ha pasado. Os acordáis, os, os, acordáis, os, ¿no? ¿Os acordáis que decíamos que íbamos a tomar una copa y decíamos...? ¿No os no, no acordáis cuando en los aviones se fumaba? ¿Cómo sí, que no, sí, hombre? Que no. Vale. Perdona. Sí, bueno, hasta hace poco sí. los, los bueno, asientos tenían iban sí cenicero. Y yo me ¿En los exámenes de la universidad. Y los exámenes la de la universidad. Acuerdo, y yo me acuerdo cuando se prohibió, pero solamente para vuelos domésticos. Pero si te ibas a Río, por ejemplo, que yo fui y vine varias veces, además, directo, que llegabas con las piernas, que no sabías si eran tuyas o el del colega que había ido, hecho, con, que había ido contigo, que ¿podías fumar? Todavía, ¿no? ¿Podías fumar? No. Yo creo que hay alguna compañía no. aérea que lo permite o no. Yo creo que no. Ya no ninguna fly por... en otros países nada nada nada. No, está, está prohibido a nivel está está prohibidísimo oye vamos vamos al lío si no que, que que luego no, estiramos los bloques sí, y, y, y, y internacional y, no, de bolo. no pero, quiero orden señores orden en la sala que te, tengo la, la tengo la roja pero yo se me ha olvidado la amarilla tengo una del banco que es amarilla pero pero bueno, utilizaré el lado blanco de la de transportes pero bueno no no no si, si esto ya les digo que luego nos queremos muchísimo todos os supongo informados y enterados de que eh, el otros tiempos se llamaba la pertinaz sequía, pocas bromas. Hay una sequía de tres pares de narices y hay no sé si millones o cientos de miles por lo menos de familias de agricultores, de ganaderos, de regantes que las están pasando, ya saben, que las están pasando, están pasando las de Caín. Y tenemos un gobierno, unos tipos ya, ya lo lamento porque os, hoy os he hecho trabajar un poco en balde. Estoy hablando con mis compañeras de abajo de realización que son maravillosas. Precisamente como el debate iba como iba y era mucho más interesante lo que tenían que decir nuestros cuatro contertulios, que las chorradas del, del figura, pues os he liberado toda la primera hora de los testimonios del día. A lo mejor ahora sí meto alguno, por ejemplo, de de Carolina España de la Junta de la Consejera de Economía de la Junta de Andalucía o, o, o algún otro, porque vamos a hacer refer, referencia al caso específico de Andalucía pero para que veáis el talante, los modos y maneras y lo que le preocupan los españoles y sobre todo la gente que las está pasando putas, uy perdón, cáspita, recorcholis, canastos a, a esta gente, había convocada una mesa de la sequía, el ministro ni ha ido Luis Blas, que pasa por ser uno de los más romanizados del gobierno. Es verdad que es un tío prudente, es un tío tranquilo. Bueno, ayer se le fue un poco la, la boca en la mesa del Consejo de Ministros, porque como pasan ya todos por allí a hacer campaña, dijo que, que el Partido Popular era irresponsable y proponéis ilegalidades y unas cuantas más cosas. Que sea cierto o no, es impropio que un ministro utilice la sala de prensa de Moncloa para decir eso. Punto y final. Bueno. Luis Planas, que tenía lío en el Congreso y tal, en la sesión de esta mañana y no ha ido, ha ido el secretario de Estado. Y claro, pues en una mesa en la que estaban convocados sindicatos agrarios. Allí estaba nuestro buen amigo Pedro Barato de Asaja, estaban los de la COAG, estaban más sindicatos, cuyo nombre lamento no, no recordar porque hace muchos años que no llevo ese tipo de, ese tipo de temas. Había regantes, había ganaderos, había agricultores. Y resulta que los, los, los buenos eh, señores van allí esperando a que el gobierno les dé ya medidas urgentes, alguna solución, les diga vamos a promulgar un decreto con ayudas o con esto, con esto, con esto y con esto, para que no solo lo que es que no se los doy al teléfono como Bermejo, sino... Pues fíjate, y no tengo para comprarme otro, gracias Pedro Sánchez, que los tienes en, en, la, en, la, en la inanición. Eh, nada, era una mesa como para tomar temperatura, como para evaluar la cuestión. Y por lo que me ha dicho uno de los asistentes a esa reunión, no voy a decir quién, a lo mejor... ...quienes me conozcan se lo pueden suponer... ...los tíos han puesto los ojos como platos... ...pero qué coño... Si, si, ...si el diagnóstico ya lo conocemos... ...si lo que veníamos era que nos dierais soluciones... ...segunda parte del asunto... ...y enseguida le doy, le doy el turno a mis, a mis eh, invitados... ...a mis contertulios... ...siguen dándole cera a los andaluces... ...y a la Junta de Andalucía... ...por qué... ...coño, igual que nos aplicaron el 155 en Madrid... ...no de derecho, pero sí de hecho... ...porque no les votamos... ...a la izquierda mugrosa, Podemitas... Madrid o más país o como lo llamen Partido Socialista pues a los andaluces que les han echado por las urnas y democráticamente no como hacen ellos en otras ocasiones del poder pues ahora se han cebado con ellos y entonces ha estado esta mañana Juanma Moreno y le ha dado una de las entrevistas más brillantes que yo le he escuchado al Sina en los últimos años, por la calidad no del entrevistador, que esa, esa por supuesto está fuera de duda sino por las respuestas y la información que le ha dado Juanma Moreno, dice claro es que este, tí, perdón, el presidente del gobierno llega a Bruselas, dice y es que les engaña a los comisarios y les da datos, en particular sobre Andalucía y sobre Doñana, que es el lío que tienen ahora que no son ciertos y yo invito al comisario europeo de Medio Ambiente a que venga aquí, yo le recibo en el Palacio de San Telmo, le enseño a Doñana, le explico la situación, le dejo que hable con los regantes para que le diga cómo están hasta aquí, no, cómo se están metiendo las fresas por donde yo les diga. Y todo porque haga lo que haga la Junta de Andalucía, este gobierno socialista lo va a torpedear porque perdió Andalucía. No hay derecho. Carolina España, ponedme el total, por favor, un instante. Ayer el presidente de la Junta de Andalucía anunció un nuevo decreto de sequía, ya es el tercero. Estamos hablando de 140 millones de euros en los dos primeros y ahora serían 163 millones de euros en este tercer decreto de sequía. Esto hay que añadirle más de 1.500 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en el total de la legislatura que se quieren poner en marcha. Por eso. Insistimos tanto cuando el gobierno de España no nos deja o no nos permite aplicar y efectuar eh, inversiones hidráulicas eh, con los fondos Next Generation, con los fondos europeos, porque para nosotros es vital las infraestructuras hidráulicas. Por eso pedimos desde Andalucía, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, un perte del agua, porque a lo mejor en el norte, en Galicia o en el País Vasco no es necesario que llueva, no es necesario un perte del agua. En Andalucía es necesaria un perte del agua. Eh, voy a empezar por, por Almudena, porque es la, la persona del Partido Popular que, que tengo hoy en la mesa. Lo primero que decía en España, dos decretos, se refería a dos decretos de la Junta con 140 millones y un tercer decreto con 163, mientras que el gobierno de España lo único que está haciendo. Y yo aquí en otras cosas critico al Partido Popular, pero es que yo aquí creo que tienen razón. Y luego, unido al lío de estos días, del lobby friki verde ecologista este, que tampoco te dejan limpiar los montes ni, ni quitar los rastrojos, y nos están destrozando el poco bosque que nos quedaba incendio tras incendio, tras incendio, pues resulta que es que no les dejan hacer nada. Y los de las fresas, Ay, que se mueran de hambre, ¿qué más das? Y seguro que no le votan al PSOE. Perdón, porque es un tema que, precisamente por razones familiares y porque al fin y al cabo, unos de pueblo y a mucha honra y de familia de agricultores y de ganaderos, pues a veces me, me enrabie talmudena. Es que son un gobierno muy cruel con los débiles y con la gente que lo está pasando mal. Bueno, esta es la consecuencia de haberse puesto en contra del Plan Hidrológico Nacional. ...no solo sucede en Andalucía... ...Valencia también lo está pasando mal... ...ahí tenemos la gran bronca que hay montada... ...entre Castilla y La Mancha, presidente socialista... Y Valencia, esas es ¿eh? acuérdate cumple, de Bono y de Joan Lerma. Y, y es la, lo que pasa cuando tienes un gobierno que no quiere vertebrar territorialmente a España, sino que quiere dividirla en pedacitos. Decía hace un momento Carolina España, y hay que felicitar al gobierno Juan Moreno por esos decretos que ha sacado ya, que van tres con más de 160 millones de euros para ayudar a esos agricultores a los que Luis Planas tiene absolutamente abandonados, y esos 1.500 millones en obras para intentar paliar esa situación. Pues ahí hablaba ella de los fondos europeos, Next Generation, que el gobierno no le permite mmm, acometer más obras todavía para ayudar a regantes, agricultores, a ganaderos. Bueno, pues es que yo lo voy a decir muy claro, habrá que preguntarle a Vox, porque es Vox quien sí. aprobó que Pedro Sánchez pudiera hacer exactamente lo que le diera la gana con los fondos europeos en el Congreso de los Diputados. aclara Nosotros te, te, todos te hemos entendido perfectamente, pero a lo mejor algún espectador se ha perdido. Retrotraite a que eso fue hace un año, año y medio, sí. recuerda, en un minuto, para que, que nadie se nos pierda. Es un gravísimo error de Vox cuando en el Congreso de los Diputados deciden que van a permitir a Pedro Sánchez sacar adelante una decisión que le permite que los fondos europeos se apliquen a lo que Pedro Sánchez le dé la real gana. Gracias y esto sale adelante porque Vox pues, decide que le parece muy bien que hay que dar un voto de confianza y en aquel momento a Pedro Sánchez pues hoy tenemos lo que tenemos y sobre todo lo están sufriendo en este caso concreto los regantes ganaderos y agricultores andaluces. No sé por dónde seguir bueno por ti eh, Juan Carlos Bermejo que también, que también los economistas pues tocan, tocan estos asuntos ¿por qué cuesta tanto en España una muy genérica también como siempre al principio de un bloque temático ¿por qué cuesta tanto entender en España que la de todos, que el agua debería de ser una cuestión de Estado, estoy hasta las, ¿eh? y llevo 32 años ejerciendo este oficio, no sé si bien, mal o medio pensionista, pero estas peleas entre comunidades, o antes de comunidades, entre regiones, no, es que la utilizáis para los campos de golf y nosotros tenemos que tenemos regadíos y tal, no, es que no sé qué y tal, entonces nunca ha habido un gobierno seriamente que diga se acabó la presente historia, esto sí, regularlo, manu militari. y el agua es de todos, y donde sobre, que vaya a donde no sobre porque en eso España debería ser considerado, al menos por lo menos en eso como una unidad, no sé si tú opinas, opinas lo mismo o no Hasta donde yo sé, eh, el agua eh, no es de nadie de ningún territorio, el agua es un bien de todos hasta donde yo sé. No, igual dicen los, estoy, los, los 17 Lendacaris que el agua es suya, de cada no, no, comunidad. No, no, no, no. De hecho, fíjese, igual estoy equivocado, ¿eh? pero yo, eh, si ahora mismo en, en tu parcela, en tu casa, de repente aparece un, un brote de agua. Sí, un no es tuya. Ese agua no es tuya. El agua, ¿eh? ¿A qué te refieres? Bueno, pues porque está declarado que, el, que, el agua, que la ley de agua, hay una ley que, que, que establece... del ¿Es dominio público. Que, que es del dominio público. Entonces, ninguna comunidad autónoma, ni eh, ayuntamientos, ni diputaciones, ni gaitas pueden meter mano ahí, salvo vale. que alguien le deje que mete mano. Por ¿Y, tanto, por, ¿Y por qué entonces no se puede hacer el trasvase Tajo Segura que llevan 20 o 30 años en con Porque implica otros elementos que antes ya la hemos autonomía. dicho unos cuantos. Hay infraestructuras que construir, hay eh, suelos que expropiar, hay operarios que. Mm, o sea, hay permisos, lindes. O sea, es que, claro, es que eso es todo lo Conclusión que, lo, del lo, lo, lo, asunto, que es de todos, pero al final no es de todos. El agua sí, lo que pasa no es, que llevarla, es que el llevarla. A, el llevarlo allí, pues. Mm, allá, o traerla, o, o no sé. O, o volverla para arriba. O, para, o sea, eso es el problema, porque implica infraestructuras. Implica la, eh, fronteras, implica propiedades, implica interesados, implica burocracia y, y eso es lo que nos Pero todo. vamos a ver, no será un sin Dios, y te doy la palabra Rafael, que, que, hay, que haya gente y gobiernos, y no voy a señalar, bueno sí, voy a señalar porque tengo que dar el nombre, que, que prefieran que el agua se vaya al mar por Tortosa y, y no se aproveche antes porque porque, porque, porque, pues porque sí, porque como es nuestra la tiramos al mar y a tomar por saco, ¿no? Es que dices, no, es que los de al lado la necesitan para regar. No, pero el gran problema es que... Están transferidas las competencias en muchas ocasiones. También. Entonces, en sí, ese en sentido, el problema está en que cada reino de taifas está jugando su partido como mejor le viene. ¿De acuerdo? El agua es de dominio público, el agua no es privada. A ti te sale una, una... Tú no puedes hacer un pozo en tu finca si no pides autorización y además lo pones a disposición de la administración en un momento determinado. Ajá. ¿Vale? Eh, el agua... Se está especulando está jugando con el agua de una forma absolutamente inadmisible. Es decir, yo la paro en, en, en, en, en, antes de llegar a Murcia, ¿de acuerdo? Y dejo a los murcianos secos porque me interesa eh, acumularla eh, para Castilla-La Mancha y le dejo al murciano sin agua. Entonces, mientras que eso. No se solucione, se haga un, un, un plan hidrológico nacional al margen de las competencias autonómicas, sin que pueda meter mano y se haga un producto de carácter global bien. Pero hay un problema mucho más grave que eso. A nadie se le escapa que España ha pasado por épocas de sequías muy duras purísimas las ha pasado. Y no por el cambio climático. En los años 40, tuvimos momentos de escasez de agua enormes, enormes. Y nadie se escapa que estamos, pues bueno, nuestra colocación geográfica es una colocación geográfica expuesta a la sequía. Y no habría que ser ningún lumbreras, y no refiriéndome a lo y me quiero referir a lo que se hizo para que un señor dijera gobernando, oiga, este es un país que necesita agua. Pero, ¿y cómo se consigue el agua? Hay que ah, embalsarla. Claro, aprovechando hay que, que cuando llueve se guarda. Hay que embalsarla. No oh. se puede dejar que el agua vaya pero a la es que, Pero es que Rafa, ser, Rafael, sí, te veo, no, no te supongo enterado de que sos franquista. No, no, no, pero totalmente. Pero déjame que siga con mi teoría. Sí. Entonces, claro, lo que no sabemos es que para hacer eso hay que hacer 615 pantanos, 615 embalses en 30 años. ¿Sabes cuántos han hecho después? Tres. Sabes cuántos embalses tiene el Ebro? Solo el Ebro. Más de 70 embalses. Si no tuviéramos esos embalses, el agua es fundamental su almacenamiento. Porque si no, el agua se marcha. Sigue por ahí Va. que vas bien. ¿Y por qué se dejaron de hacer embalses? Porque la política nacional integral desapareció y se convirtió en una política autonómica y una política de partidos. Y autonómica paró. Y entonces, los conflictos de intereses entre Castilla y León, Aragón, eh, comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha. Entonces, entonces ahí se empezó a romper todo, porque no había una política de Estado en relación al agua como una ley tampoco viene una educación ¿eh? exactamente uh -huh. igual o sea y por lo tanto estamos ahí más discusión sí. pero mientras que no lleguemos al convencimiento que siendo de demonio público como es el agua y por lo tanto tiene que ser objeto de un plan hidrográfico estatal al margen del color del partido político que sea eso es lo que quería eh, decir al margen el del palo pero es que eso pasa eso pasa por, por Borrell intentó hacer un plan hidrológico el... nacional por irme a un no, ejemplo no, y no, no, y el PP lo ha planteado y lo mete pero consenso. al final pero al final y hay una cosa Zapatero, que se lo que lo pero al final que no no, no rompen, es aquí no mete la mano nadie. Porque de las aquí desaladoras no mete la mano ningún presidente que, que se robaba económica. y tal, que se robaba ¿Eh? bastante de las y desaladoras cosa, ¿Dónde está el plan de embalses? ¿Dónde está el plan? Porque el agua, insisto, es fundamental embalsarla. Pero es sí. fundamental. Es que dicen los ¿Tú ¿Sabes que Portugal nos copia? Copia. El régimen de Salazar copia el régimen de Franco. ¿Tú sabes cuál es el mayor acuífero en este momento de Europa? El por... alentejo, ¿Sí? el mayor acuífero al qué va. En Francia han construido también, o estoy yo mal informado, en las últimas décadas muchos pantanos, muchos embalses. Pero por una política, por una política realmente hidrográfica adecuada. Bueno, por, más, Francia no tiene un problema de desertización como lo tenemos nosotros. De acuerdo, que nosotros no tenemos, esto es real, esto es real. Entonces, yo creo que es necesario que esto nos mentalicemos y que tengamos que volver a esa política nacional del agua. Uh -huh. O una política nacional del agua, y una está política claro. de embalsamiento del agua. Está, está claro, Fanego. Y es una, una desfachatez absoluta de los gobiernos que han estado antes que no hayan tomado las medidas adecuadas. Porque como ya sabemos, y en la historia de nuestro país geográficamente España siempre ha tenido cíclicamente periodos de calor y siempre hemos tenido el mismo problema. Pues señor... Un tal Francisco Franco Bajón, de en el momento, se lo planteó porque realmente ni. Pero damos, no es un lumbreras, eh, No, no, no. Eh, eres precisamente, eh. precisamente para muchas cosas no eran lumbreras, para otras cosas sí, y mucho. Y adelantado para la época en la que vivió. Pero para este caso, ya han estado distintos gobiernos. Pero lo que no se puede hacer es, como no sé quién ha dicho de la mesa, de los compañeros, que lo que no se puede es privatizar y politizar, sobre todo, un bien necesario común para, para, para, para el bienestar y para la vida, decir, porque es de necesidad. Como bien decía, compañero, si tú encuentras un acuífero en tu finca, el agua que pueda salir es de demanio público, pero no igual pasa con otro tipo de yacimiento, otro tipo de, de producto, por ejemplo, como el crudo, como determinadas, determinadas riquezas, digo, que es la naturaleza da. El agua es existencialmente básica para la vida, y básica para la agricultura y básica para la ganadería. Y lo que no se me puede ahora es, digo, esto es una de las tropelías más que tiene el gobierno y este Estado, el, el que por intereses políticos, pues en una comunidad autónoma digan, pues mire, no, es que yo no le doy agua porque se me seca la zona donde vivo Aranjuez, que hay una, que, que anida el ave, el ave, el ave carroñera, no sé qué, en es a Y necesita un determinado metro cúbico para, para tener continuamente agua. Y por eso a usted yo no le puedo hacer usted qué estamos hablando? Es decir, que es, una, que es de necesidad básica. O sea, que es de necesidad básica, igual que otro tipo, igual que cuando hablamos de la energía. Mire usted, preocúpese de realmente buscar la energía que sea más cómoda y más sencilla para poder dar, digo, para poder dar el servicio que es básico para usted, lo ha dicho al principio, no sé qué lo ha dicho, lo ha dicho Juan Carlos, es decir, el agua y la energía. Es decir, y no se ha buscado ni, ni una solución en una cosa, este, esto que estamos hablando ahora mismo del agua, ni en la energía como se ha hecho que teniendo las centrales nucleares y habiendo centrales nucleares en España tengamos que comprar la misma energía a Francia. Tócate las narices. Bueno, les cuento, yo a veces les cuento mi vida, pues porque me parece bien a mí, porque esto siempre les digo que es una, es una gran familia. Me quedan como 34 minutos netos de programa. ¿Qué problema tengo yo? Pues en la economía los recursos son limitados, ¿no, Bermejo? Entonces, aquí los minutos son limitados. Y es que voy a irme ahora a publicidad, compañeros, y el siguiente bloque durará un par de minutos o tres minutos más, porque quiero hablar muy rápidamente de tres cosas. Quiero hablar del ridículo de Yolanda Hello Kitty D. Díaz, Cuchicuchi Díaz en la ONU. Quiero hablar, si quiero, unos minutos de la presencia. Oye, hoy ha llegado un señor que fue 39 años jefe del Estado, que vive en Abu Dhabi. Algo tendremos que comentar, no sé si a favor, en contra o medio pensionista. Quiero hablar del rey emérito y quiero comentar en los últimos minutos. Eh, quiero hacerle un par de preguntas al Mudena Negro. Así que publicidad y volvemos en un instante.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 Evocamos la última media hora de estos intocables y les cuento yo que el intestino aloja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 Bueno, pues vamos ya muy rápido, primer asunto, hoy aterrizado, aterrizado al mediodía de hoy, una y media, dos de la tarde en un avión privado, en el aeropuerto de Peinador, eh, en, en Vigo, Vigo es la, es, pertenece a la provincia de Pontevedra, no les voy a contar una anécdota muy divertida que tuve yo hace algunos años y, y no era becaria, era una redactora que llevaba muchos años, eh, la misma que me dijo que eh, eh, la Coruña era la, la capital de Santiago de Compostela, bueno, esto es una broma, el aeropuerto de Peinador de Vigo, que es un aeropuerto en el que si uno no tiene fe en Dios, la recupera echando leches a juzgar por, por cómo se toca con el tren de aterrizaje o se tocaba no hace mucho las, los tejados de las casas, ahí ha aterrizado Juan Carlos eh, de Borbón y Borbón, el ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón, ahí, ahí lo tienen, el rey emérito, aunque sigo, todos los días lo digo, a mí no me gusta llamarle rey emérito, uno si es rey pues lo es hasta que se muere, si no pues no lo es. Eh, y se ha ido inmediatamente pues a, a Sanjenjo, me oigo por ahí además pronunciarlo mal ya que lo pronuncian en gallego, que producen bien la X, ¿no? Eh, hasta Chanchencho casi hoy, el otro día San Genjo, toda la vida de Dios, el topónimo en castellano Vale, y como soy medio gallego, yo sí me puedo permitir el lujo de hacer este comentario y hablo, hablo gallego a la perfección bien eh, Le recibe su amigo Pedro Campos que es quien le dará hospitalidad eh, durante, durante estos días eh, y bueno, pues el rey ahí va pues a hacer lo que le gusta que para cuatro días que le quedan, pues está ya prácticamente el minuto 89 les les eh, hago una pequeña confesión esta mañana un presidente conocidísimo presidente, el, el más veterano de todos los que quedan vivos, de aquella época de los 80, le llamé para concertar una entrevista con él en otro medio, pero vendrá también por aquí, y me dijo, tú sabes la edad que yo tengo, me la dijo. Dice, estoy ya en los penaltis, digo, pero no fastidies, digo, todavía te pueden quedar penaltis, digo, pues como un tiebreak en tenis que dura hora y media. Bueno, pues el rey, que el hombre, pues le queda el tiempo, el tiempo que le queda, no sé si son 85, 86, pues que disfrute, que viva la vida y al que le y esto no implica independientemente que se sea monárquico o republicano tiene causas con la justicia cero eh, eh, digo porque dejaba ahí la cartera tiene el pasaporte en regla lo tiene eh, puede entrar y salir no ya del territorio nacional hay algún país que le tenga prohibida la entrada por alguna circunstancia legal o política no bueno pues ya está. Eh, y esto, como el gobierno de España lo sabe, bueno, podrían promulgar un decreto también, igual que solamente es delito robar dinero público cuando son sus enemigos políticos, y si lo roban los amigos o los golpistas o los etarras, ahí no es delito, pues pues tal. tal a lo mejor acaban promulgando también un delito para, a los que no somos afines a la causa, pues, pues maniatarnos en casa, no es tan que rabian. Y lo que más tristeza me da es que el actual jefe del Estado, el eludo porque sé que hay mucha sensibilidad, incluso también en la derecha, eh, en torno a este asunto y, y hay buena parte de la derecha, mm, no sé si mayor o menor, que no es en absoluto monárquica y el que quiera una lección de historia que, que le dedique el fin de semana al asunto, que, eh, que bueno pues eh, pues pues consideran que la república fue una catástrofe y les duele digo, me refiero al como jefe del Estado, les duele que haya una actitud tan ambigua por parte de quien es la clave de arco del actual sistema. Don Rafael, me callo ya que ya he hablado más de la cuenta. ¿Qué le parece a usted, primero, que Juan Carlos de Borbón y Borbón venga por aquí cuando le dé la gana y, segundo, que nos distraigan en el fondo con esto cuando creo que hay cosas bastante más importantes? Bueno, o sea, yo, yo comparto, en primer lugar comparto el que él tiene todo el derecho a poder... Eh, venir cuando quiera y como quiera, mientras que bueno eh, no esté incumpliendo ninguna norma y demás. Eh, por lo tanto, en este sentido no, no, puedo, no puedo decir nada. Eh, yo le tengo que confesar que yo no tengo un aprecio especial a don Juan Carlos. ¿Que le tiene? No, no le tengo un aprecio Ya, ya, especial. lo sé, lo, lo, tengo, ¿sí? lo, tengo, lo tengo, le tengo poco aprecio realmente. Ni, yo ni le, usted, le considero... Ni, ni buena parte de la derecha tradicional sí. que yo conozco, que la no, tengo en le, casa. Lo confieso y que no, consta que yo no estoy en contra de un régimen monárquico. mí un régimen monárquico me sirve, me parece que es una forma legítima de gobernar. Pero precisamente en la encarnación de lo que es eh, don Juan Carlos de Borbón y Borón, pues yo siempre he sido muy crítico porque sus actuaciones han sido siempre... ...muy poco ortodoxas y los que decíamos ya hace muchos años... Y lo que hacía don Juan Carlos, que no lo decía la izquierda, ni lo decía la derecha, ni los liberales lo decíamos otros, porque nos costaba y sabíamos lo que estaban <risa> haciendo sabíamos de sus prácticas de negocio y tal porque eran, además eran públicas, lo que pasa es que nada les decía nadie más que les decíamos muy pocos sí. otros no lo, todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía lo que los decíamos éramos los malos bueno, pues yo realmente no le no le, no le, no le, no le tengo ningún aprecio absolutamente ningún aprecio eh, creo que, que bueno, que, que está pagando el precio, primero, a que ha hecho muy un flaco favor a España en muchos sentidos, incluso con su actitud en, la, la, en las, las prácticas de corrupción que ha hecho y demás, o de presuntas corrupciones, o, o por lo menos malas prácticas, no la de corrupción, para otra, pero malas prácticas que no deben ser hechas, en ningún caso por un monarca, eh, y segundo, también por sus actitudes políticas y connivencias y su falta digamos, de, de, de firmeza ante determinadas circunstancias, porque la firma, igual que la del actual monarca, en los boes es suya. O sea, el que sanciona la ley es suya. Hasta que se inventaron la máquina aquella, ¿se acuerda usted de la máquina? Pero el que sanciona y el que pone al final, no hoy no pone el lacre porque ya no existe el lacre con el sello, pero sí que pone o la firma digital, siguen siendo los suyos, ¿no? siguen siendo estos. Por lo tanto, en fin, no, nada que decir a que venga. No voy a ser parte de la gente que cuestiona y se pone ni la parte de los podemitas y todo esto, pero ni mucho menos, porque yo la monarquía la considero un sistema legítimo de gobierno, pero no comparto el aprecio ni tengo ninguna apreciación ni estima por la familia Borbón. Bueno, os voy a pedir intervenciones muy breves que luego quiero preguntaros Perdón. por yo. No, no, no se preocupe. Pero quería aclararlo eh, lo, para no, que yo. Sí, a la sí, lo, lo, lo, lo, digo, lo digo ahora. Eh, ¿Te parece bien que siga el orden? Que le, de, que le deje a Bermejo. Voy a decir que es republicano. No sé si quiere usted intervenir en este asunto o no. O hacer algún comentario que los ha hecho ya siempre en la misma línea. Lo que a usted le dé la gana. No sé, es que esto no es un tema de república o monarquía, Es un tema de persona. Bien. Personaje. Bien. Conducta. ¿A ti te parece bien la actitud del gobierno con alguien que ha sido, te... aquí sí que te voy a concretar la pregunta, 39 años jefe del Estado y que no ha incumplido ninguna ley, porque aquí los únicos que han robado y han matado son distintos representantes de, de administraciones públicas. Pero, Digo que les, pero, que les hayan llevado para adelante. ¿eh? Pero yo le hago una pregunta, o sea, ¿el, ¿el rey este mérito está en Abu Dhabi porque le han mandado allí o porque quiere? Está en Abu Dhabi porque le dijo Carmen Calvo a un negociador gubernamental cuyo, eh, perdón, bueno, pues ya lo he dicho, Carmen Calvo, lo iba a contar al revés. Carmen Calvo le dijo a una determinada persona de, de la Casa Real que mientras Pedro Sánchez y ellos estuvieran en el gobierno, este tío no volvía a España. O sea que, ha contestado? Pero es por eso, por lo que está allí. Es por eso, ¿Es por, por lo que está, está allí. seguro? Ha regularizado completamente su situación con Hacienda. Eh, Toda. O sea, está allí porque no le dejan venir, eso no me lo creo. Eh. Es que no, no no, y creo. está allí porque además el problema lo tiene con su hijo, porque le originaría un problema añadido a su hijo al que ya tiene, que es que Pedro Sánchez Castejón quiere terminar de asfaltarle no, la cartera no. de Cartagena, a echarle para instaurar la Tercera República sí, pero yo eso no puedo es un juicio de valor suyo no, no, entonces, yo lo que le digo esto es, es información. ¿usted se cree que el rey por primera es, vez en un año en este programa ha, ha dejado sí. que me inviertan y me hagan usted preguntar ¿usted se cree que el Golfo de Mitocayo está en Abu Dhabi porque no le dejan? yo no me lo creo, yo creo que está allí porque que si le meten allí. una querella, que ya estamos en eso, que le Y ya si tarde, quiere estar allí, única y no sé exclusivamente. Qué a las cosas. Lo ha dicho Bermejo, eh, no lo he dicho y yo. si está allí, no es única y exclusivamente para tapar su golfería. Porque él no ha incumplido leyes porque era inviolable. Y cuando dejó de ser inviolable. ...prescribieron los delitos que había cometido... ...y los que no habían prescrito... ...se apresuró a regularizarlos... ...para que no fueran delitos... ...y ¿Cómo? hoy y hoy sabemos que hay allí... ...una niebla de guerra... ...y allí está... ...y está porque le da la gana... ...así que yo lo que le digo es que se venga aquí... ...y que venga a vivir aquí... ¿La adecuada para que en el momento en el que estaba la situación complicada con el tema ahora fiscal, voy. buscó la jurisdicción adecuada, esto sí? es una realidad, para que si se la, la cuestión se volcaba en sentido contrario, esa jurisdicción le protegiera, esto es obvio. No hay extradición. No hay, por, claro. por, por ese motivo. Como Bermejo, si ha hecho dos apelaciones, digo porque es la primera y la última vez que me ocurren esto, y lo digo por una anulada a la que ustedes recordarán, a lo mejor alguna no le cae bien. A mí pues solamente por los dolores de cabeza y las tocadas de tal que nos ha traído, lo dije y aún así que eso es una risa. Pero bueno, eh, lo vuelvo a repetir, las consideraciones personales de los integrantes de esta mesa no comprometen ni al presentador de, de este programa, ni a la dirección de la cadena, ni, ni, ni a nadie. Y no implican que estemos de acuerdo. Es más, a mí no me parece bien y tal y tal. Pero oiga, también hay una cosa que se llama libertad de expresión. Don Juan Carlos mejor dicho, que ha dicho, no lo digo porque luego de los abogados que lo cobran y lo cobran bien de esto, pues sepan dónde dirigir las cosas. Eh, te pido, Alex, unos minutos solamente. Yo, un, un minuto a Almudena y otro a Fanego y doy paso a Alex Navajas. Yo 30 segundos el rey don juan carlos es una persona que no tiene nada que con la justicia no tiene cuentas pendientes, es un ciudadano de la Unión Europea con un pasaporte de la Unión Europea y hasta donde yo sé en la Unión Europea hay libre circulación de personas, así que que haga lo que le dé la real Fernando Farego Yo soy monárquico, pero hasta cierto punto Juan Carlista. Pero creo que la monarquía es necesaria para haber pasado y sobre todo por lo que hemos pasado y de la forma que hemos pasado la transición. Sin ella no hubiera podido ser, creo. Y es mi, es mi, mi firme convicción. Que no quiere decir que sea la justa y la que comparta con las no, demás. Con los demás y, y Decía está. usted, hablaba antes de Carmen Calvo. Carmen Calvo es la misma que dijo que el de dinero público no era de nadie. A mí sí. no me vale de nada los ladrones no, que no No, no, es haber. que me ha preguntado Juan Carlos y yo le he dicho No, no es no sé, pero He oído Carmen ellos. Calvo y cuando viene claro. Carmen Calvo me recuerdo que el dinero que me encuentro por ahí no es de nadie, es mío. Eh, creo creo que ha sido creo un acierto y sobre todo como dice Almudena, todavía no hay una causa en los en, en la jurisdicción digo, en, la, en los tribunales y en la justicia española que tenga ese señor al cargo con lo cual lógicamente tiene el derecho a residir donde les haga de las mismísimas gonadas venga Alex Navajas voy de cochescova me salto a Yolanda pero me, pero no te preocupes eh, Yoli Tenacillas, Yoli Kruchev Díaz que, que mañana te voy a dar Alex Navajas y después Almudena Negro te quedan minutos te quedan minutos tranquila Alex Navajas muy buenas noches ¿Cómo estás amigo? Oye, llevamos un debate aquí calentito, eh, joder, ya casi me da pena que te incorpores al, al final y yo encantado de volver a tenerte por aquí a mi derecha como la última vez cuando, cuando tú quieras. Valórame el asunto de, del viaje de, de Juan Carlos de Borbón y Borbón, eh, del rey emérito. Bueno, yo, efectivamente, como estaban diciendo algunos de los contertulios, pues es un ciudadano libre, no tiene ninguna causa pendiente con la justicia y, y ya está, pues evidentemente puede entrar en su país, faltaría más. ¿no? A mí me parece que a ninguno se nos escapa que evidentemente hay eh, hay una porción de la población española que quiere acabar con la monarquía desde hace décadas y evidentemente van a, a, a, van a inflar los datos y van a cargar las cintas sobre cualquier cosa, eh, que haya hecho el monarca, no con la intención de limpiar o no con la intención de buscar una justicia, no, simplemente porque se quiere encargar eh, a la institución monárquica. Yo, como decía ahora, me parece que era Fernando Fanego, a mí bueno, me parece que, que España es una monarquía, que es natural que sea una monarquía, lo ha sido desde siempre, desde hace milenios, eh, España siempre ha estado acostumbrada a tener una monarquía. Es un sistema como cualquier otro. Intentan decirnos no, es que es una cosa totalmente anticuada. No quedan reyes en el mundo. Bueno, pues mira, algunas de las principales potencias mundiales siguen siendo monarquías, con lo cual no se puede asociar eh, el hecho de ser una monarquía con, con no sé una especie de retraso cultural o económico, ¿no? Entonces, eh, insisto, aparte de que es una tradición que hay en España, que es una cosa muy saludable, que haya una figura que, bueno, que de algún modo garantice la continuidad de lo que es la unidad de, del país, ¿no? ¿Se puede conseguir con una república? Sí, también, pero ya hay otros países que tienen una república y que funcionan muy bien y no pasa absolutamente nada. ¿eh? Sí, pero no sí, son pero España. Es. Siempre digo que no somos ni franceses, ni alemanes, ni italianos. No, no, no. Vamos, ¿no? no pasa absolutamente o nada. decir, eh, a mí es que me parece que es un debate que nos hace perder eh, fuerzas y bien. que no no tiene tampoco mayor sentido, simplemente hay unas personas que quieren, sobre los despojos de la monarquía, construir su propio reinado, aunque ¿no? sea en forma de república. ...pero le viene bien a la izquierda o a parte de la izquierda... ...oye yo sé que te habían comentado... ...pero es que me he quedado sin tiempo para hablar de, de Yolanda Díaz... Eh, ...porque quiero con... Eh, me, ...me había comprometido con Almudena... ...a preguntarle una serie de cosas de, que tienen que ver con, con la campaña... ...dame si quieres una pincelada muy rápida de Yolanda... ...y le pido disculpas a mis invitados... ...porque si no ya no me da tiempo a, a, a abrir ese asunto digamos... ...y a darle por lo menos unos minutos... ...en cuanto a la, a la mesa se refiere... ...ayer fue Yoli Tenacillas que se debe de creer ya Nikita Khrushchev y no se, no se sacó esto es muy gallego lo de sacar y meterlo de quitar y poner eh, eh, los que sean de portilla de, del padronelo para abajo y la canda no, no, me, van a, no me van a entender ¿no? y entonces se encontró, fue allí a contarles pues cuatro gilipolleces de economía sostenible, de economía social y de no sé qué historias y tal además una persona que no es economista que no tiene la menor noción de lo que habla y se encontró con un auditorio allí de, de, cuatro, de cuatro mendas que prácticamente se rieron de ella. Bueno, lo primero es que no, no la conocía, no la conocía nadie. Va mal esta chica, pero al enemigo, lo dije el otro día y lo repito, conviene no distraerle cuando se equivoca. Si le quita votos, porque Podemos están muertos políticamente, están amortizados, ¿qué más da? Hundidas, pondemo, Podemos. Pero si le quitan votos al, al figura, oye, pues igual le vamos a tener que hacer un, un monumento. Eh, no, creo que hablan mucho a menudo entre ellas, pero oye, la juntamos con Macarena Olona y, y joder, le pueden hacer un servicio bueno a España. Perdón que termine de una forma irónica. No, pero ya hay, fíjate, ocurre con, con Yolanda una cosa bastante sorprendente y es la fascinación de la izquierda por ciertos personajes sí. a los que le sí. pero eso ha pasado desde siempre, ¿no? Che Guevara, ¿no? Revolucionar, un revolucionario. Un Un tipo asesino, sin ningún escrúpulo, y tal, ¿no? Eh, pues Lenin, Stalin, o sea, hay un deslumbramiento por ciertas figuras de la izquierda, ¿no? Y ahora pues también pasa por lo mismo con Yolanda Díaz, que bueno, pues es una persona agradable, tiene una sonrisa agradable, tiene esa voz dulce, ¿no? Que quiere poner cuando cuando, cuando le conviene, eh, bueno, ha, ha mejorado mucho en su vestuario, ciertamente, ¿eh? Eh, y entonces, es una persona, bueno, de, no en vano es la que tiene la puntuación más alta entre los políticos españoles. Yo entiendo que pueda caer bien, porque es una persona, a primera vista, razonablemente agradable. Pero claro, es que en un país no es se trata de ser agradable, está muy bien ser agradable. Pero, hombre, no es lo más importante, ¿no? También decía dos vos aquello de, no me voten porque sea guapo, ¿no? O sea, quiero decir, hay algo más aparte de ser guapo, ¿no? Entonces, yo creo que con Yolanda Díaz pasa un poco lo mismo. porque es efectivamente, el momento que rascas un poco, es un blues. O sea, es que no es nada. Es que además ha traicionado a todo el mundo. En Galicia ha traicionado a Veiras. Aquí en, en, en el gobierno central, primero ha traicionado a eh, Pablo Iglesias. Ha traicionado a Sánchez. Ha traicionado a Yone Belarra y a, eh, y a Irene Montero. O sea, ha traicionado, va dejando cadáveres allá por donde va. Eso sí, con una sonrisa meliflua. Pero va dejando cadáveres. Aparte, que ella pues, ha confesado su admiración por el comandante Castro, por el comandante Chávez, por la revolución cubana, por la revolución bolivariana. En fin, que algunos dicen: ¿ya estáis con Venezuela? que de la gana. Que, Y ellos con, con Franco. No te Resulta sí, que, sí, que sí. Lo, de, lo de ETA nunca existió, pero lo de Franco es memoria histórica. Estaremos con los de la gana exacto, a nosotros. Exacto, exacto. A ver si nos van Entonces, a tener que dictar la agenda estos, estos tíos. ¿Sabes? Y con esto te, te despido, Alex, que estamos ya en... en bueno, nos quedan todavía 11 o 12 minutos. Te despido, Alex. ¿Sabes lo que me decía ayer Miquel Jiménez, mi camarada y amigo Miquel Jiménez, uno de los mejores escritores y periodistas de España, a la sazón Uh -huh. Me decía, esta Hello Kitty, le hizo mucha gracia lo de Hello Kitty, esta cuchicuchi, esta barrio sésamo, como la llamas tú, de la sonrisa, de las estupideces, de las de, hola niños, quiero un mundo mejor para todos y quiero que se acabe el hambre en el mundo, que nadie se haga líos. Esta es la que nos llevaría al 36, la que estaría con los que quemaban iglesias, la que estaría con los que asesinaban a monjas y a religiosos, según su ideología. Uy, qué cuidado hay que tener aquí, que luego el juez creo que va a lo que has dicho y a lo que no has dicho, y tal, y no sé qué. Y esta esta es la de la hoz y el martillo. Comunismo, dos puntos, ideología más criminal y más asesina de toda la historia en el último siglo y medio. Ciento y pico millones de muertos. Esta, pero vestida de Armani o de Prada o de lo que vaya, Alex. Eso es así. Sí, es así. Entonces, bueno, yo entiendo que puede haber una parte de la izquierda que es inaceptible al desaliento, ¿no? porque se le va cayendo... Eh, bueno, pues un ídolo tras otro ¿no? se les ha caído eh, Pablo Iglesias se les ha caído ahora Irene Montero la Belarra ¿no? y, y como que siempre están esperando a que venga una especie de, de, de Mesías Redentor y para algunos de ellos ahora es eh, Yolanda Díaz ¿no? y entonces por ahí va a ser un club ya lo es eh, Alex Navajas periodista que te agradezco mucho como siempre estos minutos que nos regalas y te envío un abrazo, cuídate amigo Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Almudena, ha llegado la hora, ha llegado el momento. Yo te, te, yo, vamos a ver, te he fallado yo alguna vez iba en, en, ...en la puñetera vida de Dios te he fallado yo a ti... ...yo tengo dos promesas contigo, bueno tres promesas... ...la, la, sí, la es que ahora estás... hamburguesa, sí pero, pero como ahora no, no tienes un media hora al día... ...para pa, que te invite a la hamburguesa porque la última la pagaste tú... ...la hamburguesa, bien, sí. el bolero, el bolero pero no es esta la mesa... ...la mesa es la otra, la periodista uh -huh. digital, tercero y esta promesa reciente... ...aparte de preguntarte porque por aquí han pasado también... ...muchos otros candidatos que lo son del Partido Popular... Eh, eh, Alejandra, ha pasado eh, Lucía, que tiene una papeleta difícil en el San Sebastián de los Reyes, estuvo el otro día aquí uh -huh. nuestro buen amigo Antonio González Terol, ha estado Miguel Ángel, que va por Leganés, ha estado también Antonio José Mesa, que va por Getafe, uh -huh. un sitio también, bueno, pues duro, duro y complicado, y tú vas por Torrelodones, que no es moco de pavo. Déjame que pongamos antes un vídeo, igual que hemos hecho con otros compañeros de tu partido, un vídeo tuyo y luego si quieres me lo comentas. Vale. Ganas, tú ganas. ganas. ganas. Ganas de Madrid con ganas. Ganas. Ganas, ganas. ganas de Madrid con ganas. ganar con ganas tú ganas de ganar tú ganas gana Marey con ganas ganas ganas ¿Cómo va su campaña señora? Yo en esta mesa solo la quiero dentro de un mes como alcaldesa de Torrelodones No pienso venir de otra manera Bien bueno, la campaña va bastante bien, ya visteis el mitin que el pasado viernes, lo acabáis de ver en el vídeo, tuve con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, vimos, llenazo total en la plaza de Torrelodones porque hay muchísimas ganas de cambio, ganas de cambio en Torrelodones que ya sabéis que está gobernado por una marca blanca de la izquierda que se llama Vecinos por Torrelodones. Y, y hoy hemos tenido también un día muy interesante, hoy ha estado conmigo allí en Torrelodones. Cuéntame cómo es el día de campaña de un candidato, así para que la gente se haga una idea de lo dura que es no la vida político. No hay un día igual que otro. Yo, por ejemplo, esta mañana, bueno, para contarte lo que he hecho esta qué mañana. Qué lista, es que, que bien ha aprendido sentido. Es, el no, es que campaña. no existe un día igual que otro. Mira, yo esta mañana me he levantado, creo que a las 7 menos cuarto de la mañana. He estado mirando Uy, ya sabrá, documentos. Ya ya el día perdido. Yo me he levantado He estado a las mirando seis. prensa, he estado programando programaciones, eh, publicaciones en redes sociales. Y luego me he ido corriendo a la sede del Partido Popular de Torrelodones, a la que he llegado en torno a las 9 de la mañana. Joder. He, me he reunido con gente de JUCIL, que es el Sindicato de la Guardia Civil, por el sí, lío señor. del cuartel por de la He estado reunido con de con miembros de mi candidatura de la reunido de la con de la tarde de la candidatura, de Administración de la una de la tarde presentado llegado programa de en de lo que de refiere Carlos Izquierdo, y y presentado Y programa de Torrelodones te voy lo que se la cuña, porque la y digitalización. la aquí sí que te voy a meter a la cuña, Venga. porque hemos anunciado que todos los mayores de 65 años, y las personas con discapacidad no van a tener que ir al ayuntamiento a hacer ningún trámite administrativo, van a tener cita en casa. También para la gestión del abono transporte. Además, vamos a abrir el ayuntamiento un día a la semana por la tarde, porque increíblemente el ayuntamiento de Torrelodones nunca abre por la tarde y la no, gente no. tiene que pedir días. Ni la administración para poder pública. La gestión. Ni por no, la mañana se está cambiar. Se están de tres años después todavía. Sí, soy hijo de funcionario, lo siento, pero es así. Luego vamos a ofrecer un servicio gratuito de asistencia también para los mayores de 65 años y los dependientes. Vamos a digitalizar muchísimas cosas. ¿eh? Es que yo creo que la tecnología puesta al servicio de las personas puede ayudar mucho. Siempre Si tienes en cuenta la brecha digital que por supuesto se puede producir. ¿Y luego qué he hecho? Luego he comido algo, solo proteína, porque ya sabes que en una campaña electoral no se bebe nada y se come poquito, si no, no aguantas bueno, todos los días. ¿Tendrás que beber ¿Tendrás que agua, beber agua? ¿O tendrás no, que beber No, lo que he bebido toda el, mi vida, agua. Me refería alcohol. No tomo ni una de copa estos, de vino. O... Y luego me he venido corriendo... Existe. ¿Eh? Qué triste, ni una copa de vino, Albudena. No, en campaña nunca. Qué triste. Y luego una me he venido. Un dedito, un dedito. Un dedito no. Con los vinos de Madrid. A ver, yo normalmente no tomo alcohol, eh. también hay que Eso decirlo. Lo sé, porque y normalmente siempre que. me puedo tomar una copa de vino cada.? Siempre mil. Ahora históricamente que históricamente he comido con Albudena negro. Es con y, agua o Coca-Cola. Con Coca-Cola sí, toda la vida de Dios. Claro. Y mira que son años, ¿eh? Sí, sí, soy así. Sí, sí, sí. Y luego pues tenía que grabar un programa de televisión. Y luego de ahí me tenía que volver a ir corriendo a más reuniones. Almudena, Mañana a las 7 otra vez en pie. Que te deseo mucha suerte. Una pregunta genérica. Eh, ¿Ustedes creen que va a haber un vuelco... Mm. Bueno, es que, es, ¿cómo le pregunto estas cosas a López Diegues? Es que le, le veo la cara y, y, y que, que le oigo pensar, porque claro, es que he, he, tenido ese, he, he tenido esa forma de pensar en casa que en, parte, en buena parte además comparto. ¿Qué va a pasar el 28 de mayo, el 29 de mayo? ¿Va a haber un vuelco? ¿Va a seguir todo igual? Es que yo le tengo que hacer la pregunta tópica que haría cualquier periodista así del montón. A usted realmente a la rasca. no tengo a usted la, a la más la rasca. mínima esperanza en el 28 de mayo, ni la tengo en el cambio, porque los, los, los fundamentos, los fundamentales, los, los, los grandes puntos están sin, sin tratar y no lo está tratando nadie, no se atajan. Estamos trabajando sobre la espuma de la cerveza, pero no estamos trabajando sobre la, realmente sobre la malta, realmente sobre lo que es la esencia. ¿no? Por tanto, yo usted sabe que no voy a votar al Partido Popular sabe que tampoco voy a votar a la izquierda ni voy a votar a Vox. Desafortunadamente no me veo representado en ninguno de los si partidos electorales. Si me apura, el no le veo usted como un buen amigo mío y yo no tengo mis veridades y las he dicho, no le veo yo a usted en el colegio electoral. No, no, no, no, no, no, no, no, no yo, lo, yo he ido al colegio electoral y he votado en blanco y he votado con papeletas que no han sido las adecuadas. Pero digo, tengo muchos amigos abstencionistas ¿eh? y yo he articulado que a veces... Es algo. una forma perfecta de, de, de manifestar tu voluntad. ¿eh? Un abstencionismo es una forma de mostrar tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu no conformidad o que no te ve representado. Yo no prostituyo mi voto. O sea, yo mi voto es la expresión de mi conciencia y mi conciencia... Eh, trabaja sobre unos fundamentales, quien no representa esos fundamentales y no está representado en el Partido Popular, no está representado en ninguno de los partidos actuales, ni en Vox, ni en Ciudadanos, ni en el Partido Socialista, por supuesto, ni, el partido, ni en la izquierda, por supuestísimo, no voto, no prostituyo mi voto, no me voy al voto útil, no me voy al mal menor. Yo asumo las consecuencias, sé, soy uno de los perjudicados de las políticas de izquierda, pero también de las políticas de la derecha liberal. ¿eh? Me, parece, me parece muy coherente lo que ha dicho Juan Carlos, eh, ¿cómo le va a ir? Pregunta completamente seria, quiero que te vayas con un buen sabor de boca, nos quedan tres minutos aproximadamente, me da tiempo a terminar la ronda. ¿Cómo le va a ir a tu partido, que lo sigue siendo a Ciudadanos eh, este 28M en general? ¿Qué esperanzas tienes? Mm. Bueno, yo creo que le va, nos va a ir bastante mal. Bastante mal. Pero define medio. bastante mal. Sigo sí, en pues, serio. Bueno, pues Perdemos prácticamente la inmensa mayoría de la representación que tenemos por méritos propios y a día de hoy quizá este proyecto se pueda un día recomponer a muy largo plazo. Has leído el libro de Fernández Vías, por cierto, por paréntesis. Eh, no no, eh, no, no me hace falta leerlo no, ya, ya, ya. Eh, le voy a dar un, un par de sugerencias a Almudena de Torrelodones eh, que es un municipio que conozco bien bueno, como voy donde, a dejar que cierre ella pues... donde hay verdaderos problemas en, en, en, Torrelodones tiene un, un problema de aparcamiento y de tráfico bastante grave ahí, ahí, ten, ahí, ahí, ahí hay que hacer algo y luego de delincuencia en la zona de la colonia hay mucha delincuencia en torno a la estación de tren eh, y, lo, y volviendo a lo de Ciudadanos, pues fíjese, yo en, en concreto en, la, en las elecciones municipales y autonómicas eh, no voy a votar a mi partido. ¿Le pasa a mucha gente? No voy a votar a mi partido por dos razones. De la, la, la primera. Local y, y, la primera, y porque a, a nivel autonómico, en pues. En casa, mucha gente votaba. Pues no, si no, vota no creo que sea. No creo que, es, que se, estén, se esté poniendo encima de la mesa un programa que adecuado, ni no voy a votar a mi partido, ni probablemente a ninguno. Y en mi municipio, que es Las Rozas, tampoco lo voy a votar porque mi partido por tercera vez consecutiva ha vuelto a poner de candidato a una persona que no es del municipio. Ninguneando a todos los pocos afiliados que ya quedan allí. Por lo tanto, pues imagínese usted. Bloque antes a este pensionista. Entonces, no sé, en roza no sé a quién voy a votar todavía, al PP no, al PSUE tampoco y a mi partido tampoco. Bueno, me quedan dos minutos. Voy a votar al Partido Popular. Es más, es que, ¿cómo no lo voy a votar si voy a alinear las políticas de Isabel Díaz Ayuso en las que creo? ...con el municipio de Te cuento una cosa, antes de darle el minuto de oro a Faneo... ...a oh, mi hermano Fanego, bueno. que le voy a dar el minuto de oro... ...pues cada día, esto no bueno, lo traigo yo pensado de casa... ...pero bueno, uno redondea los debates... ...pues en función de cómo va fluyendo y tal... ...te cuento una cosa muy rápida Almudena... ...estuve hace, pues, pues es muy fácil... ...no recuerdo ahora mismo cuántos días... ...pero justamente la víspera, en Chinchón ...estuve comiendo en un sitio que no conocía... ...que, que era famoso por Orson Welles, toda la historia y tal... ...las cuevas, ¿no? Las cuevas del vino y tal... ...comí fantástico, esto no es publicidad de verdad. ¿eh? No, no, no me haría falta hacer esto. Comí fantásticamente bien. Eh, les confieso creo que es uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid que vergüenza me tenía que dar y pedí perdón públicamente que no conocía Chinchón. El día siguiente fue Ayuso. Se la comían viva. Claro, se la comían por, viva. Allí por donde va el, el día de Torrelodones había 800 personas de Torrelodones en la plaza de Torrelodones. Eso no se había vivido en Torrelodones jamás. Imagínate la ilusión de cambio que en hay. La plaza Además coincido con los Reyes, para qué quieren ustedes más. La plaza de toros de Chinchón, o sea, la plaza, perdón, la plaza mayor de Chinchón que es maravillosa, es preciosa, era, era una fiesta, pero ya te digo, es que no podía caminar cinco metros, no, Es imposible, comían viva. tardamos desde, desde donde ya llegó en coche hasta llegar al mitin aproximadamente 45 minutos, bueno. y va a haber 300 metros. Eh, ¿Minuto de oro, Fanego? Muy no, fácil. sí, pero verás, sí. ¿tú crees que va a haber una gran ola de cambio en España? Porque sé cómo piensas también, y, y que el primer punto de inflexión va a ser el 28 de mayo, y vamos a conseguir echar, democráticamente por supuesto, a estos canallas políticos que nos han hundido los últimos cinco años. Hoy no me he puesto la corbata, la corbata verde, pero sabes perfectamente que yo soy muy no, taurino no sé. y me gusta mucho... Pues me me, me gusta gana. mucho, me gusta mucho y hasta el rabo todo es toro. Yo no me fío de este, del, del que, que viene en el Palacio de Mordor ni de Chiripa, pero sí que es básico que lo que salga sea echarle. Es decir, pero con visos al, al, a las generales. Creo que... Mmm, pero con va, visos a que lo que venga también empiece a regenerar también las cosas. Espero, espero y yo confío en que sea el Partido Popular. El, el, el partido que gobierne la próxima legislatura en España. Pero no he dicho usted que, que es la, cara la sí, corbata pero Yo verde. soy consecuente con la realidad de lo que va a pasar. Porque no... la que lleva es azul, ¿eh? Sí, no, sí, azulito. Joder, un poco... yo me he puesto la roja, vale. vaya a liar, Pero lo, lo que le he de decir que, y sobre todo, ya para, para terminar, que yo creo que sí que es necesario que, lógicamente, haya un cambio, que va a haber un cambio, que hasta el rabo todo toro porque no me fío absolutamente nada del señor que ha demostrado en otras ocasiones el sacar de la manga y de la chistera cualquier tipo de cosa. Y sobre todo, y últimamente, y, y para último, desearle toda la suerte a mi querida eh, compañera y querida aquí tengo la presente que a Modena Negro que que le vaya todo muy bien y que... Almudena, Almudena, yo a ti te doy una hamburguesa gracias. porque la última es una costumbre que tenemos de adquirida desde hace mucho tiempo. Almudena y yo, que somos buenos amigos personales, desde hace muchos años la hamburguesa la pago yo. Ahora, como hay Dios, que como seas alcaldesa Torrodones... Hostia, te una, que buenas cañas. la comida, está una comida, no, una, comida sí. una comida, pero una comida sí. como Dios manda, sí. no una hamburguesa. ¿Pero ¿qué pasa? ¿Que nuestra hamburguesa no es una comida como Dios manda? Con lo rica que está. Y fíjate que no estamos Diciendo a dónde vamos. ¿eh? ¿Cómo se no. llama el restaurante de la esquina? ¿no? ¿Cómo se llama? Luego, no. luego te lo contamos. Luego te contamos. Eso, bueno, yo quiero una caña. Sí, no. No. Yo, quiero, yo, quiero una, yo quiero una caña. Eso no. Venga, no hay tiempo para más. Esperamos que al final se hayan relajado, se hayan entretenido y se les haya hecho amen a la tertulia. Mañana será jueves 20 de abril. Volveremos con los intocables. Cuídense.